¿Esta vaina sí está encendida? Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Les presento a Mayo o May for the English speakers. Es uno de los esmaltes que me provoca más sentimientos encontrados. Es de Chanel, el número 535. Dentro de mi colección de esmaltes es el que menos usaba, me lo regaló mi suegra, es precioso, es el color más costoso que tengo y es un esmalte bastante particular, pues no se parece en nada a los que solía tener, es bastante líquido, la brocha es más delgada de lo que estaba acostumbrada. ¡Wow! Efectos con esmalte. Siempre había querido hacer esto. Para mi primer video decidí hacer un tutorial en el que me pintaré las uñas con este color. Empezaremos con el base coat. Escogí Natural Nail Base Coat de Opi, porque es el único que tengo. En la caja de descripción encontrarán todos los productos que he utilizado para realizar este tutorial. Uh, sienten la música. Se acerca la primavera y este color me parece ideal, busqué inspiración en internet para poderme decorar las uñas utilizando este tono y no encontré mucha cosa por internet, lo sé, lo sé, lo sé, es algo específico, pero no tengo la culpa, no soy muy creativa, por lo general intento recrear los diseños que encuentro en Instagram, en YouTube o en Pinterest. Me parece que la fórmula de este esmalte es algo particular. Hice research y encontré que es una colección pasada desde 2012, algo vieja. Y bajo mi percepción es perfecto utilizarlo ahora porque este color tira un poco entre jelly y wannabe neon. Bajo la luz del sol se nota muchísimo mejor. Inicialmente pensé hacer dos capas. Como pueden ver es un poco irregular la aplicación. Así que para que quedara más parejo el color decidí hacer una tercera capa. Sí, Aquí me salí un poco. Afortunadamente tengo mi fantástica brocha para hacer correcciones. Solo la sumerges en quitasmalte de acetona pura de mercadona y ya está. Esta brocha venía en un kit que compré en Amazon con muchísimas herramientas de nail art. El kit entero me costó alrededor de 9 euros. Es súper recomendable. Finalizaremos con una capa de top coat. Yo utilicé Rapid Ride de OPI, sí, ganaron. Está bien, es porque es el único que tengo secado rápido. Cuando voy a una tienda de esmaltes, los base coats, top coats, todo esto transparente es lo último que miro, lo prometo. Siento que este esmalte tarda bastante en secarse. No sé si alguna que tenga esmaltes de Chanel podría decirme, por favor, en los comentarios si han tenido la misma experiencia que yo. Como lo mencioné al inicio del video, este color es precioso para primavera y verano, así que prepárense. En los próximos videos subiré diseños hechos con estampado de uñas utilizando este color de fondo. Esto ha sido todo, si les gustó el video rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar notificaciones para conocer los últimos videos con tendencias en decoración de uñas. Además, darme un poco de love que me vendría bien. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!